Hola, en este vídeo vamos a ver el diseño digital de un cronómetro y cómo mostrar las décimas de segundos, las unidades de segundos, las decenas de segundos y los minutos en displays de siete segmentos Esto está orientado al VHDL, pero en realidad lo que se va a explicar aquí es diseño digital con bloques lógicos o sea, es independiente el... Esta información la puedes ver en el libro Diseño de circuitos digitales con VHDL Y este apartado sería el 632, el de mostrar los dígitos, solución automática Este libro te lo puedes descargar en, en esta página web Así que, bueno, lo tienes a tu disposición Bueno, lo que queremos mostrar, como dijimos, es estos, eh, estos números del cronómetro Y vamos a ver cómo lo haríamos eh, lo primero que tenemos que hacer es contar décimas de segundo Tenemos un reloj, que en nuestro caso es, es un reloj de 100 MHz, pero podría ser de otra frecuencia Y lo que te queremos conseguir son 10 Hz, una décima de segundo Así que simplemente tenemos que dividir la frecuencia original del reloj entre la frecuencia del, de nuestro, lo que queremos obtener ¿no? Igualmente podemos dividir periodos y al final En nuestro caso tenemos que contar 10 millones de ciclos En tu caso, según tu, tu FPGA o tu micro que tengas, tendrás que contar el, la relación que, que tengas con tu reloj Muy bien, entonces conseguimos una señal de una décima que será de un pulsito Como la vemos aquí, esta señal de una décima de un pulso por cada ciclo de reloj Y esta señal de una décima Ahora vamos a contar 10 eh, décimas Para contar 10 décimas necesitamos contar de 0 a 9 Necesitamos 3 bits Estas 3 bits los convertiremos en, a 7 segmentos Y tendremos nuestro display para mostrarlo eh, Luego esta señal de digamos cada 10 décimas nos darán un segundo Contaremos entonces 10 segundos de 0 a 9 y mostraremos estos segundos también en otro display de este segmento. Después, otro pulsito, digamos, este bloque nos dará un pulsito de 10 segundos, cada 10 segundos. Y podemos contar de 0 a 5, porque son 50 y 60 segundos, digamos, de 0 a 59. Y los mostraremos, digamos, las décimas de segundos en este display. Y por último, cada minuto, cada 60 segundos... Contaremos 10 y tendremos un contador de 0 de a 9 minutos o más de 10 minutos. Podríamos seguir contando décimas de minutos y horas y así sucesivamente. En el libro está mostrado como, digamos, se ha sugerido cómo hacerlo. Muy bien, entonces, ahora tenemos eh, estas cifras, pero sin embargo, eh, si nos fijamos, aquí tendríamos 7 bits. Para cada segmento, si tenemos 4 displays, pues serían 7x4, 28 pines necesitaríamos Si añadimos incluso los, los puntos decimales del display, pues ya serían 8x4, 32 Si por ejemplo en nuestra placa tenemos 8 displays y 7 segmentos, serían 8 displays por 8 segmentos incluido el punto, serían 64 pines de nuestro chip que necesitaríamos solamente para mostrar unos cuantos displays eso es excesivo, entonces lo que se hace es multiplexar digamos, se utiliza solo una salida eh, de los segmentos el A segmento A, el B, el C, el D, el E, y el F y el G y el punto decimal y luego se selecciona los ánodos eh, de, digamos, para mostrar eh, los ánodos de, este, de estos LEDs para mostrar el, el, digamos, el display que queremos mostrar en cada momento Entonces, al tener solo uno, nuestro diseño, que lo teníamos así lo vamos a tener que multiplexar Vamos a seleccionar un convertidor, digamos una unidad, las décimas, los segundos, las decenas de segundos, los minutos en cada momento y mostraremos solamente eh, un display entonces necesitaremos este multiplexor aquí en medio que nos seleccionará eh, cada uno de los números en, según en qué momento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, antes de ver cómo hacemos esto, si nos fijamos aquí tenemos cuatro convertidores de siete segmentos, pero en realidad solo tenemos un convertidor, de, un display de siete segmentos. Entonces podríamos ahorrar bastante espacio si en vez de poner los cuatro convertidores y luego multiplexar, si multiplexamos y luego ponemos el convertidor. Como vemos, pasamos de. de cuatro convertidores a un convertidor, incluso más, porque este multiplexor es de 4 bits y el de aquí arriba es de 7 bits, porque ya son 7 segmentos o sea que ahorramos también en tamaño del multiplexor Así por lo tanto, vamos a hacerlo de esta manera Bueno, esta es la la forma que vamos a, a, a implementar ¿no? Estas son ya las cuentas obtenidas, el de las décimas, los segundos, los, las decenas de segundos y los minutos y lo que vamos a hacer es hacer un contador de milisegundos, esta cuenta de 4 milis. Y bueno, primero hacemos un contador de pulsitos de milisegundos y luego hacemos una cuenta de 4 milisegundos. De 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. ¿Qué conseguimos con esto? Eh, conseguimos pues estos cuatro eh, cifras, las 0, el 1, el 2 y el 3, que nos van a seleccionar las décimas, los segundos, las decenas de segundos y los minutos según en cada momento. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, en el primer momento tendríamos aquí la cuenta de cero, mostraríamos las décimas y lo vemos aquí. Aquí seleccionamos el, display, el primer display de la derecha y aquí ponemos el número correspondiente a las, a las décimas. En el siguiente instante seleccionamos el siguiente display, el anodo 1, y mostramos los segundos. En el siguiente instante mostramos el las decenas de segundos y en el último instante los minutos. Así que lo voy a pasar un poco más rápido. Sería eh, así, así, así, y volvería otra vez al primero. Así mostraríamos en cada milisegundo uno de los cuatro displays de siete segmentos. Nuestro ojo no es capaz de, de percibir ese cambio, incluso también el eh, bueno el, el el propio LED, pues seguirá brillando un poco seguramente y entonces no nos damos cuenta de que está parpadeando todo el rato eh, por lo tanto usamos este método y aquí nos quedaría el circuito, ¿no? tendríamos primero el bloque que nos cuenta las décimas, los segundos, las decenas de segundos, los minutos tendríamos el multiplexor que nos selecciona cada, según cada número en cada momento de cuenta de 4000 segundos y aquí esto es un decodificador que es el multiplexor, multiplexor que pusimos antes que simplemente nos selecciona el anodo que queremos eh, coger y por último, el otro contador de 1 milisegundo y luego la cuenta de mil segundos para eh, seleccionar el, el número y el anodo que queremos mostrar el anodo del display bueno, y esto es ahora, en el siguiente vídeo voy a, a mostrar cómo simular este circuito en VHDL y cómo analizar si está bien o mal